cuando a Cami porque a las 5 tenemos reservaciones para ir a The Edge, son las 4 y media, más vale prevenir que curar, así que venimos en hora y vamos a ir al mirador que se inauguró hace nada que es The Edge. Bye. Dame línea ¡Qué nice! ¡Qué nice! ¡Qué nice! Uh, qué nice. Ana Winter fue la creadora del mirador. <risa> <risa> <risa> Estoy muy arriba, estoy muy emocionada, compraste eh. o no compraste? No, no los compraste todavía. Ah, entrevista. Pero los voy a comprar todavía ya mismo porque me los merezco. ¿Qué, qué, qué, qué producto? Ay, ¿El, el nuevo AirPods. Eh, <risa> los nuevos AirPods que silencian el. Que, ¿Cómo es que hacen? Eh, cancelan el sonido. Los necesito porque con estos dos necesito que les soy la eh, y ahora, ¿contaste dónde vamos a subir? Sí, al VH. Estoy emocionada. ¿Estás preparada? Venía agradeciéndole la vida, por favor. Igual le agradezco después de subir el ascensor ese ¿sí? porque no. No, puede pasar, hizo... amiga, porque. Sí, sí. Hay que ver si hacemos. Bueno, nada, en 3, 2, 1 nos despedimos y nos vemos en la punta del edificio. 3, 2, 1. ¡Punta del edificio! <ríe> amiga, nunca más me hagas de transportarme. Me agoto, me agoto, me agoto, me agoto. Sí, porque estamos... Porque no estamos, estamos en, en que... The Edge, el observador de no, no, Hudson no, Yards. Ver. Increíble. Increíble, increíble, increíble. Entrar sale 30 o 40 dólares. 30. 34. 34, bueno. Sí. Por ahí estaba. Eh, super, vale la pena. Sale más barato que el Rocker Family Center y podés ver el Pir State también, que está. Ahí Me pego una piña. <risa> Tiene además un barcito y algo que yo no sabía del Hudson Yards es que tiene energía sustentable, tiene basura inteligente, tiene turbinas que oxigenan todo el lugar, el agua de la lluvia la conservan para luego regar todas las plantas en unos tanques gigantes que tienen acá abajo y además, nada, es un complejo de edificios y oficinas y la verdad que está increíble, vale la pena. Ellos son Diego y Bruno, Hola. al revés, <ríe> <ríe> ellos son Diego y Bruno, son los dueños del este local. ¿qué me cuentan? Dos de los. <ríe> <ríe> ¿Y ¿Hace cuánto está abierto viernes eh? De eh? En el 2009, hace entonces. ¿Hace entonces? Casi 11 años. 11 años, es un montón, sí. estoy muy muy shockeado. No, menos 10 sí. Bueno, estamos a punto de cruzar el Brooklyn Bridge, que es uno de los puentes tan icónicos de la ciudad de Nueva York. Es muy importante este puente porque fue el primero en utilizar el acero y además por 20 años fue el puente más largo del mundo, o sea, el puente colgante más largo del mundo. Tiene casi 2 kilómetros y se terminó de construir en 1883. Durante la construcción del puente murieron más de 20 personas, así que fue bastante heavy la construcción y las tragedias no terminaron ahí. Luego de inaugurar el puente, seis meses después, una mujer que se resbaló por los peldaños hizo que sus gritos asustaran a todo el mundo que estaba dentro cruzando. Y hizo como una estampida de personas, se murieron 12 personas más y había solo una forma de recuperar la confianza de para que la gente volviera a empezar a cruzar y fue que 21 elefantes cruzaran de un lado a otro, elefantes del circo de Nueva York para que la gente volviera a tener confianza en el puente y hoy en día, es sólido. Bueno, nos venimos a almorzar con estos dos, Fier, de Uruguay, y Deito. De no, es italiano. No, es <risa> Dale, ¿dónde sos? Es italiano, boludo. Dale, ¿dónde sos? A parlo italiano, en italiano. <risa> <risa> ¿Italiano? <risa> ah, no es parlo no italiano, habla <risa> italiano. Ah, bueno, Argentina, New York? Sí, nivel, sí nivel. nací en Nueva York, pero me mudé <risa> de muy chiquito a Argentina <risa> y acabo de regresar. Muy, muy bien, muy bien, muy bien. Y que es make-up artist también sí. Uruguay Que al fin la conozco ah, pero... ¿Qué te pediste vos? Mirá qué deli. Una ensaladita Gracias ¿Vos te pediste qué? Chicken? No sé, pero está buenísimo O sea, ¿me vas a grabar sí, la toda la comida? <risa> sí, lee un poquito <risa> Y Nico se, pidió, y se le pidió. No, no, este sí, está todo el día Nosotros sí, Yo no que, es que no, digo, no soy influencer. Los influencers no es no lo nuestro. <risa> yo, yo, yo soy como un artista. <risa> bueno, a comer. Ya, pues, bueno, vamos, vamos, vamos, vamos a salir. Bueno, por la zona de Brooklyn Bridge, para el lado de Manhattan, van a tener un montón de cosas para hacer. Tienen Wall Street, la Trinity Church. Tenemos. ¿Qué más había? El ayuntamiento, tenemos el toro que hay que tocarle en las bolas. ¿No Sí, la bola o los cuernos. Nosotros tocamos las bolas. La bola, <risa> Ahora en los cuernos y los degenerados. <risa> no, vamos a tomar el ferry que está acá atrás. Eh, vamos a ir a Staten Island. Creemos que es gratuito y que demora 15 minutos el recorrido de ir y otros 15 minutos para volver. Y en la isla de Staten Island creemos también que hay un outlet que está muy bueno. Así que vamos a chequearlo porque no estoy muy seguro de tu información, pero creo que sí. Al aire. Mi recomendación es que se queden en la entrada de lo que sería el buque, porque cuando arrancamos tenemos como un deck que necesitamos, que, que es muy chiquito, pero es la parte de afuera y ves esta vista que es increíble. Así que y bien entran, se quedan de ese lado y un éxito. Además, el viento te lo tapa. No sé si es porque ahora el viento está allá. <risa> llegamos, no tenemos ni idea con qué nos vamos a encontrar acá. Veremos. Veremos si está abierto algo en Staten Island. Yo no sé ni, ni en qué parte estoy. Pero son 15 minutos y la vista está épica, así que vamos a ver si la ciudad Sí, desde vale ya pena. vale la pena, pero bueno, vamos a ver. Vamos a va. preguntar ahí y nos dijeron que es non-stop, o sea, está 24 horas andando y sale como es rush hour cada 15 minutos, así que tenemos 15, nada, 15 minutos, media hora, lo que queramos para recorrer un poco acá y volver para Manhattan. El outlet es súper moderno pero como podrán ver no hay nadie, nadie, nadie y está todo cerrado, o sea, hay muy pocas tiendas abiertas, no construcción, nadie, o sea, absolutamente ni una persona. Muy ayer, y ahora que pandemia, parte de 10. 30.